paso a paso de este hermoso conjunto de falda y top para niña. Muy fácil de confeccionar. Aquí le mostramos el patrón, el top, la falda y los tirantes. Fíjense bien cómo se muestra en el patrón y le quedará igualito. Previamente cortada la tela del top, de la falda y de los tirantes, como se muestra aquí pasamos costura alrededor y luego archamos y nos quedará de esta manera vamos a pasar costura a los laterales y alrededor esta es la falda listo, ya pasamos costura vamos a hacer un pequeño doblez en el ruedo y la pretina vamos a hacer costura toda Alrededor en esta parte para luego doblar y colocar la elástica. Pasamos costura en elástica y la colocamos de esta manera sin pisar la elástica todo alrededor. Lista, ya tenemos la pretina lista. Fijamos bien si no pasamos, pisamos la elástica. Ahora la vamos a colocar de esta manera, buscamos las costuras y pasamos costura todo alrededor, así nos queda, pasamos a verlo por todo la orillo, fijamos bien si no la pisamos, ya lista, esta hermosa faldita, muy fácil de realizar, ahora le vamos a colocar unos pequeños listoncitos a los lados para colocar un cinturón, pasamos doble costura, doblamos, cortamos para el atrás, para colocarlo a los laterales, de esta manera y pasamos costura ahora en esta parte es la pechera pasamos a verlo por todo alrededor en la parte de arriba y la parte de abajo y a los laterales nos queda de esta manera pasamos costura o verlo por todo alrededor y con hilo elástico que se lo colocamos al carrete a mano para que pueda ruchar bien y no se pierda la elasticidad, enrollamos a mano listo se lo colocamos a la máquina y pasamos costura y va ruchando de una vez, colocamos toda la costura alta y nos queda así de precioso este todo para niñas. Muy fácil de realizar. Dejamos un centímetro en la parte de abajo para que quede los bolitos de esta manera. Y aquí en esta parte vamos a colocar unos botones. Vamos a colocar una cinta de esta manera. Doblamos. Pasamos costura en esta parte. Y la colocamos acá. Así, de esta manera. Cortamos los sobrantes. Y esta parte la vamos a colocar aquí, pasamos costura y nos queda de esta manera. Y vamos a colocar unos hermosos botones blanco. También pueden ser rosados para que combine con el cinturón de la falda, pero en esta oportunidad vamos a colocar blanco. Y ahora vamos a hacer la manga. En las medidas se encuentra, en el patrón se encuentran las medidas de esta manga pasamos a verlo por esta parte y esta parte listo, ya le pasamos a verlo y arrochamos vamos arrochando el tamaño que deseamos ya le pasamos a verlo en toda la orilla y la colocamos de esta manera, fíjense Y pasamos costura. Lista, ya pasamos costura. Ahora vamos a doblar de esta manera. Volteamos y doblamos hacia adentro, fíjense bien cómo lo estamos realizando para que ustedes también lo puedan confeccionar, hacemos un pequeño doblez y volvemos a doblar y pasamos costura en toda esta parte. Así nos queda esta preciosa manga. La colocamos en, lo, en, el, en la pecherita, en el top. Precioso, ya colocamos los botones y listo. Ya está listo este precioso top para tu niña. Lo vamos a combinar con la falda que ya hicimos anteriormente. Muy hermoso este conjunto para tu niña. Fácil de realizar. Espero que ustedes también lo puedan hacer. Díganos en los comentarios si les gustó este hermoso proyecto.